¡Bajirón! se Guantanamera Yo soy el hombre sincero De donde crece la palma Yo soy el hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morir me quiero Cantar mis versos del alma Ya tuve Guantanamera Va a ir a Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera A ti Guajiro cubano, te dedico Guantanamera A ti Guajiro cubano, te dedico Guantanamera Escúchame donde quiera, esta inspiración bonita Te la cantamos nosotros de la otra hermana islita para ti Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Con este yo me despido, con cariño y con esmero Para decirte Guajiro, lo mucho que yo te quiero Guajirongo Como venía batripita su cinturita, y mientras con su palucha solita se divertía. Pa' que tú la bailes como bailo yo Muchacha bonita, mi linda cachita La rumba caliente no es mejor que el son Óyeme cachita, tengo una rumbita Pa' que tú la bailes Muchacha bonita, mi linda cachita La rumba caliente no es mejor que el son Mira que se rompen ya de gustos las maracas Y el de los timbales ya se quiere alborotar Se divierte hasta el francés y también el alemán Y se agrave el irlandés castel hasta el musulmán Y si bailas con inglés Se le mete el alboroto Yo le digo vuelve loco Hasta un japonés Pa' ti Cachita Cachita está el Chacha, cachita está alborota ahora baila chacha. cha cha, oye cachita, yo te digo a ti, contigo se alborotó, cachita se vuelve loco en japonés, y al til troco, co cotó, cachita está alborota ahora baile chacha. cha cha, cachita está alborota ahora baile chacha. cha cha, ella preguntó en su casa. Si sí, baila chacha y bolero, pero le dijeron mami, bailate chacha primero. Cachita está el borota, ahora baila chacha, Cachita está el borota, ahora baile el cha chacha. People, this is a charanga. For you dancing pleasure, lo baila toda la gente, lo baila.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 el alboroto, caballero, yo le digo que se vuelve loco hasta un japonés. y Eso es manteca, eso es manteca, eso es manteca Ya oh. sabes Tatali baba mi cuba dice, tatali baba mi cuba dice, tatali baba mi cuba li dice, ono mi cuba li dice, ono mi cuba li dice, ono mi que ti donde Aleli dice, tatali baba mi cuba dice, tatali baba mi cuba dice, tatali baba mi cuba li. Dice Oh no mi cubali Que ticu sin donde aleli Dice Pero mi cubali mamita que dice Mi tata, mi tata, mi tata, mi, mi que te dice mi tata, li bababa, mi cuba, Hago ser rumbero bueno pa' que mira que te agite.